¿Viene ahí, ya sacaste uno. ¿Hay no, peces? Sacaron una foto porque. <ríe> Por pues lo menos sacaste uno o más. ¿Cuatro? ¿Cuatro? Ah, bien, bien. Sí. pique, en esta tarde en Chascomú, a ver si podemos sacar un peje son más o menos las 5 de la tarde, se nulo ¿Picar pico? Estaba picando, a ver si viene algo mucha gente, mucha, mucho turismo y bueno, se puede pescar de costa, pesquero totalmente gratuito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 Menos más que te traigo. Eh. Bueno, es chaco. un pesca de costa en familia. Se pasa lindo. Lo vamos a sacar y los devolvemos, ¿te parece? Bueno. Vamos a devolverlo como corresponde.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 2022. Te esperamos, chamigo. Nuevo Milenio presenta su nuevo kayak x especialmente diseñado para la pesca deportiva. Con tapa y tambuchos extremos, tapa tambucho central, respaldo ergonómico, posacañas.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 una MASTERFISH acá les mostramos cañas telescópicas pero también tenemos cañas en tres tramos que las están usando mucho para peregrinar en este momento o sabrán en la caña de da mucho el gusto y donde no vaya el pescador tenemos diferentes tamaños, medidas, potencias acciones más rápidas, acciones más potentes acciones más blandas para líneas más largas, líneas más cortas grafito de fibra con de óxido, paseos de porcelana Así que bueno, ya nos consultan, tienen nuestros datos ahí al pie de la pantalla. Nos escriben, abordamos sus consultas. Un abrazo. La Unión Pesca presenta sus nuevos productos. Excelente colchoneta ideal para el camping o la playa.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 en esto tan lindo que es la pesca deportiva y venía a pasar el día bueno, disfrutándolo siempre con buena comp compañía así que una opción muy económica en este comienzo de temporada de pesca de pejerreyes así que bueno, esperamos que hayan disfrutado las imágenes Nos vamos a mostrar en unos modelitos de caña de pejerrey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 Con un precio increíble, arrancan en 8 mil pesos un modelo y no llega a 9 mil pesos la, el otro modelo. Esto es un golazo por la calidad, el precio que tienen. En Mar del Plata, Sandocan te invita a pescar toda la variada de altura: salmones, meros, chernias, pez limón. Comunicate al teléfono 11 49 86 76 94 www.sandocanpesca.com.ar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 ¿Algo bueno? Parecía. Bueno. Ah, es peleador también. Uy, mira qué lindo pejerrey, pejerrey hermoso. Muy, bueno. Muy buen Muy pejerrey, Miguel. Muy bueno, felicitaciones. Una pieza de acá de la Zoraida. Bárbaro Miguelito, ¿Eh? espectacular. Mucho, mucho de ese tamaño. Acá desde Villa Cañas, Laguna La Zoraida, Pesquero Luis Robea, hoy hicimos una, una salida, una nota de relevamiento acá junto al guía Daniel Gasol. Este Bueno, realmente pudieron, habrán podido apreciar en las imágenes la cantidad de pescado que tiene en la laguna. Hay mucho pique, la pesca está muy entretenida. Hay que declarar, hay mucho pescadito chico y mediano, por supuesto, que está picando ahora.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 sin guía. Celular de contacto 3462-61 49 22. Temporada 2022 en Laguna La Picasa. Pesca junto a Raymond Pesca con el guía Ramón Garcilaso.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 De patí que salen acá. No, no, no, este sí una es, no, vez. No. Mira. Sí, Mira. Bueno, primero del día. Miren lo que es esto. Patisito. Hermoso paticito. Paticito. Padre.